Esta es Yogurta Tiene muchas ganas de conocerte ¡Botino! Pronto estarás en la Duat ¡Prepárate ya! ¡Vamos Yogurta! Los dioses me han confiado vuestra muerte, ¡Fu! no eres más que un mosquito en un gran plan. ¿Ah? ¡Cómo me gustaría que pudieses verte desde este ángulo! ¡Vaya! ¡Aún puedes terminar con esto! ¡Ahórrate el combate! Tu labor en esa orden de locos ha terminado, Potino Vas a ser juzgado Se excedieron en Siwa Ya lo sé Yo solo quería paz en Egipto Pues deja mucho que desear es inevitable. Toda ley lo hace. Mis disculpas, Vayek de Siwa. Ah, parece que ya he pagado el precio. Ahora debes darme la gloria. No queda ninguna gloria en Egipto.